Vale, entonces ahora los participantes sabes, saben que estamos siendo grabados. Eh, buenas tardes a todos, gracias por venir. Eh, yo no soy Esther Moreno, ella no pudo, no pudo estar para presentar esta, esta sesión formativa. Soy Karina Mourinho y, y coordino la acción de Europa Laica en Galicia desde hace un tres o cuatro años. Eh, bueno, pues un placer para mí y un gusto presentar a Juanjo Jopico, que es nuestro presidente de, de Europa Laica desde hace un par de años, por lo menos. Antes era el responsable de comunicación y el coordinador de Madrid. Yo ya lo conocí siendo experto o siendo estudiador específicamente de las cuestiones de la financiación de la Iglesia, de la Iglesia Católica eh, en las, estas campañas que hacíamos y que, y que seguiremos haciendo sobre el IRPF y estoy segura de que, bueno, pues que nos va a ilustrar con muchos datos muy importantes porque creo que es una de las claves de desmontar los privilegios de la Iglesia Católica va a ser que la ciudadanía conozca esto, lo que le atañe al bolsillo. Así que él nos va a desgranar qué son esos 12.000 millones de euros anuales que se llevan por activa y por pasiva pues, la Iglesia Católica en España. Eh, pues adelante, Juanjo, y, y gracias por, por tu generosidad. Bueno, pues eh, gracias, Karina, por esas palabras tan cariñosas. Siempre que nos hemos respetado, nos queremos cuando estamos en la Junta Directiva. Y hoy, pues, tenemos el, el reto de, de hablar de un, de un tema que yo creo que existe bastante opacidad en lo que es la ciudadanía. Las fuerzas políticas, eh, el gobierno, que es en última instancia el responsable último de los bienes públicos, del erario público, y, y ni la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, su jerarquía pues tienen especial interés en conocer eh, todo ese sumidero eh, de dinero que anualmente pues el Estado aporta a una organización privada como es la Iglesia Católica con todos los respetos una organización privada de creyentes pero una organización privada o cualquiera puede pensar de que la Iglesia Católica se sostiene pues con las colectas con donativos, con las entradas a los monumentos, con el, los rendimientos de su patrimonio. Es inmensamente rica la Iglesia Católica, inmensamente rica, no solamente a nivel mundial, sino en España, inmensamente rica. Y bueno, puede pensar que de que por ahí viene todo su funcionamiento, todo, de todo tipo, ¿no? Pero eso no es así. Eso no es así. Las cifras de que el Estado... Aporta anualmente, ya Karina pues, ha soltado ya una cifra, es una cifra que nosotros venimos poniendo encima de la mesa, más de 11.000 millones de euros anualmente que el Estado pone en las arcas de la Iglesia Católica, por distintos conceptos que después analizaremos. Y lo que se trata pues, es un poco en esta sesión de formación, dando por hecho que en la anterior sesión de formación pues, ya asumimos lo que era la ley del Estado, lo que es la necesaria separación entre Iglesia y Estado, lo que, lo que significa la neutralidad del Estado. Y eso, en esta segunda sesión, pues es un primer ejemplo de cómo esos pilares fundamentales, esos instrumentos, esos requisitos para un Estado laico, incluso sin meternos en, en cuestiones de palabrería, por decirlo de alguna manera, eh, en un estado a confesional, como es el estado español actualmente, pues se ven vulnerados claramente. Se ven vulnerados también con el tema de la educación, pero eso será otro asunto en otras eh, sesiones y en muchos aspectos que en un curso básico como este pues no se pueden comportar. Europa Laica <coughs> confronta con todas esas vulneraciones, Europa Laica apuesta, además de confrontar, hace propuestas para avanzar hacia la laicidad del Estado y tiene una actividad político-social. Y una de esas actividades es hacer pedagogía, dar información. Y eso es lo que pretendo pues hacerlo en el día de hoy, en esta charla, sobre la financiación pública de la, de la Iglesia. Es decir, la financiación de la Iglesia privada, hay, el laicismo no tiene nada que decir, o sea, tendrá que decir las pues, eh, eh, autoridades judiciales si es que hay alguna inanormalidad, pero lo que afecta al laicismo es la financiación pública de la Iglesia. Y cualquiera de nosotros, en ese ocultamiento que antes comentaba, incluso las personas que salgan de las donativos y las colectas y de estas cosas, pues dice, bueno, pues sí hay una cosa que está clarísima, que es el tema del IRPF, la famosa casilla del IRPF. Y bueno, pues eh, nos vamos a quedar ahí, ¿no? Vaya por Dios, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Víctor, por favor. Ya está compartida pantalla. Y entonces, en, en ese planteamiento, pues yo tengo aquí pues, eh, esta, este elemento informativo de qué hablamos cuando hablamos de la financiación pública en la Iglesia. Entonces, pues eh, todo el mundo conoce que es la asignación tributaria, esa casilla que aparece en el IRPF, pero a lo mejor desconocemos todas las exenciones fiscales que tiene la Iglesia Católica, que, como veis, y, y he querido ponerlas porque son todas, son todas las exenciones fiscales, excepto una, que es el IVA, que la Iglesia Católica paga el IVA, aunque hay una historia muy bonita detrás de, del pago del IVA que después comentaremos, porque ha tenido mucho efecto sobre eh, el erario público. Está también la cantidad enorme de subvenciones públicas por todos los aspectos que recibe la Iglesia Católica, su obra social asistencial, actividad hospitalaria, mantenimiento de los bics, los medios de interés cultural, los profesores de religión, capellanes, eventos de todo tipo, eh, año jacobeo, fintorga y otras muchas más. Y junto a ella, pues, un paquete, un paquete mmm, muy importante, y sobre todo que afecta muy, muy claramente a los aspectos también de la laicidad, las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, todos los bienes que legalmente, pero ilegítimamente, ha cogido de los, muchos de ellos del dominio público, tema que hablaremos también, o la enseñanza concertada, mayoritariamente confesional, y sobre todo, y sobre todo todo ello, lo que comentaba sin transparencia, mucha ocultación por parte de todos, ni fiscalización. Quiero decir, he dejado claro desde el principio, desde el principio de esta charla, que Europa Laica tiene claro dónde tiene que poner el foco de sus críticas, el fondo, el foco de su denuncia, el foco de su reivindicación. Y aunque se va a hablar de la Iglesia Católica, qué duda cabe que los garantes del dinero público son los gobiernos de turno. Por lo tanto, que nadie hierre en el, en el objetivo. Nosotros, cuando criticamos todo este tema, todos los dineros públicos... Claro, hay una organización que pone el cazo, dicho en forma normal, y si se lo llenan, pues adelante. Evidentemente, tiene sus elementos de presión, tiene su poder político, su poder ideológico, nada desdeñable, pero en última instancia la responsabilidad de los dineros públicos forma parte de los gobiernos de todo, forma parte del Estado. Y, consecuentemente, Europa Leica sabe dónde tiene que poner el foco, sabe dónde tiene que poner la reivindicación. Entonces, vamos a arrancar con el IRPF. El IRPF son las famosas... Bueno, por decirlo, vamos a, hacer, vamos a hacerlo al revés. Parte de, de, estas, de este, de este mm, verbena que tenemos aquí puesta, bueno, parte, prácticamente toda la parte de arriba, excepto las inmatriculaciones y la enseñanza concertada, son elementos que están basados en los acuerdos con la Santa Sede del año 1979. Son cuatro acuerdos, uno de ellos específicamente con el tema de asuntos económicos, que es donde recae prácticamente toda esta verrena. Hay otros que están reflejados en otros acuerdos, como por ejemplo el tema de los profesores de religión o el tema del mantenimiento de los bienes de interés cultural, que eso están reflejados en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales. Pero ese paquete de arriba, porque las inmatriculaciones y la enseñanza concertada no forma parte de los acuerdos, esas han sido decisiones, unas que venían de antaño y otras hechas por los gobiernos ya de la democracia, y estos acuerdos, pues en el tema del asunto económico, el acuerdo de Estado con asuntos económicos, pues es el que da margen a esta situación. Vamos a ver qué es lo que comenta este acuerdo. Bueno, quería decir también, para olvidarlo, en este tema de las subvenciones de la obra social, existencial, actividad hospitalaria, se da... Paralelamente a estas subvenciones públicas, un fenómeno que nos preocupa sobremanera en Europa laica, que es la transferencia que está ocurriendo entre lo que debía ser la solidaridad y los derechos sociales, en las cuales es una obligación del Estado pasar de una manera muy subliminal, precisamente por el desmontaje de todas las organizaciones y de todos los presupuestos públicos para estas funciones, a lo que nosotros llamamos el mercado de la caridad, copado por organizaciones privadas en la cual mayoritariamente está en la Iglesia Católica y que bajo el punto de vista de la laicidad nos preocupa aparte de ser un mercado, es decir, aparte de ser un negocio, pero hablaremos posteriormente de él. Decía que vamos a referirnos, por tanto, al IRPF, pero vamos a referirnos como paso previo a qué es lo que decía este acuerdo sobre asuntos económicos. Este acuerdo sobre asuntos económicos del año 1979, arrancaba pues, con una declaración de principios que ya per se era impresionante. El Estado colaborará al adecuado sostenimiento de la Iglesia Católica. Y el único compromiso que había en ese acuerdo era la autofinanciación. La Iglesia Católica a su propósito de lograr por sí mismo los recursos suficientes. Pues bien, han pasado 43 años desde 1979 y ni en los gobiernos de turno han hecho cumplir esto que estaba firmado, ni la Iglesia Católica ha cumplido el compromiso que tenía por sí misma los recursos suficientes. En este acuerdo de asuntos económicos, este sostenimiento económico tenía dos líneas de trabajo. Una parte una financiación directa a la Iglesia Católica y otra parte financiación indirecta. En la financiación directa, la asignación tributaria acuerdo tenía en principio, uno, un, un, tuvo un periodo inicial desde el año 79 en el cual no había las casillas estas en el IRPF. Era una dotación presupuestaria directa, pero o sea, aquí es la exención tributaria, la casilla mm, que existe en el IRPF para aquellos contribuyentes que voluntariamente quieran que la marquen. Y también una financiación indirecta que es la exención fiscal de todo tipo de impuestos, como antes hemos comentado, excepto el IVA. Quiero llamar la atención, aunque creo que todo el mundo, o presiento, o me gustaría que todo el mundo entendiera el funcionamiento de estas casillas del IRPF, porque es muy, hay que tenerlo muy claro. Es decir, la única verdad que en la publicidad que se hace por parte de la jerarquía católica sobre el tema de marcar la casilla es la siguiente. Marcando la casilla la Iglesia Católica, ni pagas de más. Ni cobras de menos. Es la única verdad que dice. Después hablaremos de otras falacias que aumenta en la publicidad. Pero esta es la única verdad, porque es cierto. Es decir, cuando una persona marca la casilla de la Iglesia Católica, no hace más que, digamos de alguna manera, si tiene que pagar 100 euros al erario público, evidentemente paga 100. No paga ni de más ni de menos. Lo único que ocurre es que el 0,7 de... Su declaración de la renta no es que ni entra en la hucha común. Llama a la puerta de hacienda y cuando está en la puerta de hacienda sale directamente a entrar en las arcas de la Iglesia Católica. Consecuentemente, la hucha común queda con menos cantidad para los gastos que son comunes. Y por lo tanto, como son los gastos que son comunes, son los que se especifican los que se gestionan en los presupuestos generales del Estado en contra de la falacia de la publicidad que dice que pagando, marcando la cruz, no se toca nada a los presupuestos generales del Estado, sí que se tocan los presupuestos generales del Estado. Se toca tanto lo que pasa que por una figura administrativa, en el fondo, lo que hace es que toca y sale, y dice, como es así, pues no sale, sí que sale. O en todo caso, deja de estar. O en todo caso, todos, todos católicos y no católicos, sufrimos, sufrimos, digo, bajo ese punto de vista, el, el asunto de estar financiando a la organización privada porque sale de los presupuestos generales del Estado. Entonces, por lo tanto, la persona que no marca la cruz, lo único que hace es que si tiene que pagar 100, paga 100 como la otra persona, pero esos es 100 se quedan íntegros en la hucha. Las personas que marcan la cruz de la lucha, detraen se detrae de los presupuestos generales del Estado esa cantidad que pasa directamente tal, no como otras cantidades que pueden entrar en los presupuestos generales del Estado y por una decisión de los gobiernos de turno, en los presupuestos generales pues se determina, tanto va a, la, a, a, a transportes tanto a sanidad, tanto, no, no es que esto no entra ni bajo control del Parlamento, esto directamente es una inyección directa, hay que tener esto muy en cuenta para saber cómo se está vulnerando la igualdad de todos los españoles, porque todos no participan igualmente fiscalmente en las cargas del Estado. Se está vulnerando la, religión, la libertad religiosa porque creyentes y no creyentes están soportando el, que el denario público sea una organización privada particular, etcétera, etcétera. Pero si todavía estos acuerdos tienen esta, esta doble mm, realidad de que, de que son... Mm, mm, ya, son Obligaciones, obligaciones para el Estado, pero beneficios para la Iglesia Católica, porque no hay ninguna contraprestación. Todos son unilateralmente obligaciones para el Estado y el único compromiso, repito, es la autofinanciación y, no y no se ha cumplido. Pero todavía más, más mmm, sangrante, por alguna manera, es el, tres cláusulas que figuran en los acuerdos, aunque no figuran como tales nombres. Una de ellas, la cláusula de equiparación, causa de continuidad y la cláusula de compensación. La causa de equiparación viene a decir, más o menos, de que, bueno, todo esto de la ayuda a la Iglesia católica, no solamente para las cuestiones del culto, no, no, esto es para toda la corporación católica, toda la corporación católica, es decir, aquí entran todo el tema de eh, editoriales, empresas, secciones fiscales fundamentalmente, ¿no? Eh, fundamentalmente a las restricciones fiscales, empresas, eh, fundaciones, colegios, eh, seminarios, etc. Es decir, no solamente es aquello que la propia seriedad, lo que es la razón de ser eh, fundamental de la Iglesia Católica, que es eh, la, la doctrina, el culto, pero no, no, esto afecta a todo, la equiparación. La continuidad, la continuidad viene a decir en esta cláusula que incluso en el momento en que la Iglesia Católica consiguiera la autofinanciación, el Estado se compromete, con negociación entre ambas partes, a, nego a ver, buscar otras fórmulas de cooperación. Es decir, que parece ser que esto puede ser ad infinitum. Es decir, que esto se queda ahí clavado y en un momento determinado la Iglesia dice, oye, mira, estoy ya autofinanciada, bueno, pues ya buscará otras formas en las cual habrá una colaboración y seguirá un poco presiento que de alguna otra manera. Pero ya lo que es ya demasiado para el cuerpo, ya en cuanto supone la soberanía, un ataque a la soberanía del Estado, eh, es el tema de la causa de compensación, que viene a decir así más o menos, que dice, bueno, estas son las exenciones fiscales que, que están firmadas en, el, en los acuerdos, pero cuando exista alguna modificación legislativa en la cual pues yo tenga que pagar algo, pues usted me tiene que compensar equivalentemente. Y esto es lo que ocurrió con el IVA. La Iglesia Católica antes no pagaba el IVA, pero al entrar en la Unión Europea, pues resulta que, que la Unión Europea obligó al Estado a, a, a pagar el IVA. Y claro, el, el Estado, el gobierno de turno, pues no movían ficha hasta el punto de que, que estuvo junto a poner una multa, una multa desde la Unión Europea al Gobierno español para el tema de, de, de que cobrar el IVA. Bueno, no quedó más remedio que cobrar el IVA, y entonces la iglesia católica dice, oye. ¿Tú te acuerdas lo que está escrito, ¿no? Es decir, que si yo tengo que pagar el IVA, tú me tienes que compensar. ¿Cómo le compensó? Pues en el gobierno de Zapatero subiendo del 0,5, que es lo que se paga en la casilla del IRPF, subiéndolo al 0,7. Menudo negocio que se hizo el Estado español con esta movidita y esta cláusula. Negocio ¿por qué? Porque en aquel momento, en aquel momento, la Iglesia pagaba por IVA 30 millones de euros al año, pero la subida del 0,5 al 0,7 de la casilla del IRPF supuso en aquel momento más un extra de 60 millones. Es decir, que así, de bóvilis bóvilis, y permitirme estas expresiones mm, de, normales, fueron 30 millones más que salieron del erario público. A lo largo de todos estos años, desde el año 2007, que se aplicó este tema, hasta el 2020, la Iglesia ha pagado de IVA 140 millones. 140 millones. Pero el incremento del 0,5 al 0,7 ha sido de 840 millones. Total, 700 millones extras con esta jugadita de la cláusula de compensación. Bueno, pues esa es la, esa es la situación eh, para. Para el, de, a este respecto. Eh, las casillas. Pues entonces, si nos movemos aquí con el tema de las casillas, voy a volver otra vez a compartir pantalla. Y lo pongo aquí. Voy pasando. Estas son las famosas casillas y, por lo tanto, a otra casilla de interés social, pero hoy no procede eh, comentarla. Eh, cuando esto ocurra eh, en, en un curso de financiación mucho más avanzado, por llamarlo de alguna manera, pues ya contaremos todo el tema de las casillas. Ahora en el mes de abril arranca la campaña del IRPF y por muchas razones, además de por los datos que estoy pasando ahora mismo aquí, pues eh, Europa Laica claramente, por defender la confesionalidad del Estado, por defender el erario público y porque cada cual se autofinancie, tenemos claramente nuestra campaña las casillas tienen que quedar fuera del IRPF hasta tanto eso ocurra. tanto eso ocurra, no marcar ninguna de las dos. Y consecuentemente, con lo que antes he explicado del funcionamiento de estas casillas, al no marcar ninguna de las dos, pues todo lo que los contribuyentes tienen que pagar por su contribución a los gastos públicos se queda íntegramente, íntegramente en la lucha común para ese fin que es para el cual está determinado. Juanjo, si me permites que te interrumpa un momento, me parece que hay algún problema con, con la presentación que estás compartiendo. Si puedes eh, bueno, dejar de compartir la pantalla un momento y luego volver a activarlo, a ver si... Porque me parece que, corregidme si no los demás, que todavía no seguía saliendo... Vamos, que cuando has cambiado de diapositiva no nos había cambiado y todavía nos aparecía la anterior. Entonces, sí. bueno, ahora que lo hemos cerrado, si quieres prueba a ah, volver a abrirlo otra vez. Comparto pantalla de nuevo y me voy a la siguiente eh... sale, sale la misma de antes la anterior. ¿Y esta la veis? Sí, está la de siempre ¿No, no ha no. cambiado? Dale, la... No Pues entonces ya sale. no sé qué ha podido pasar pero lo solucionaremos en, en, en un breve, a ver, dejarme un poquito eh, Sí, yo la tengo aquí, vamos a ver eh, Exactamente porque ha sucedido eso, la verdad. Yo Tampoco porque estas cosas son las cosas de los misterios, pero vamos a intentar a ver si ahora que la tengo en pantalla en mi ordenador puedo cogerla y compartir pantalla. ¿Se comparte ahora? Mira, ahora sí. Ahora sí nos aparece la, casilla de, o sea, la, la diapositiva de las casillas. ¿Esa bien? Es la que no se ha visto antes, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, pues esto, comentaba que estas son las famosas casillas, eh, ya he comentado eh, lo que he dicho y bueno, esta es la, la, la transparencia que se queda aquí tal cual. Entonces, por entender un poco más todo el tema relacionado con el IRPF, ya hemos visto cuál es el origen del, de la economía, la economía, el origen del tema del IRPF, pasemos a la siguiente transparencia. ¿La ¿Veis esta? Víctor, ¿sale una, una nueva o no? Bueno, pues nada no, no sé por qué, pero ahora habíamos conseguido que apareciese Bueno, pues yo salgo, salgo, salgo Vuelvo a entrar en pantalla Y digo porque está muy, muy, muy instructiva ¿Vale? ¿La veis ahora? Ahora sí Vale, bueno, pues este es, el, este es el flujo El flujo que llega a la asignación tributaria ya hemos comentado que en la situación tributaria hay dos casillas en el IRPF, a la Iglesia Católica, 0,7%, y también a fines sociales, 0,7%. En el tema de la Iglesia Católica, todo lo que se obtiene por este 0,7%, pues entra, se entrega, como hemos dicho, directamente, no pasa ni por control parlamentario, ni por nada, más que, en fin, lógicamente se paga, se paga Hacienda, pero Hacienda rápidamente lo desvía, como hemos comentado. A la conferencia episcopal, en la cual tiene un departamento que se llama el Fondo Común Interdiocesano, que es el que se encarga de repartir ese dinero de acuerdo con unos criterios que tengan internos entre las 69 diócesis que existen en España. Una parte de, de, la conferencia, una parte de ese dinero, antes de entrar en el Fondo Común Interdiocesano, pasa a Caritas, lo da la conferencia episcopal a Caritas, que es la única cantidad, oído, eh, la única cantidad que del IRPF pasa a Caritas. Por otra parte, está el 0,7% de fines sociales, con lo cual todos sabemos que va a ONGs de todo tipo. Hay eh, cooperación en el desarrollo, el tema de proyectos, el tema de medio ambiente, pero qué duda cabe que hay ONGs de la Iglesia Católica y que del orden del 35% de las cantidades que se obtienen del IRPF van a ONGs de la Iglesia Católica. Con lo cual, digamos que la Iglesia Católica y todas su, sus organizaciones pues, de, reciben de, por parte del, del, del IRPF el 100%, digamos, por parte del, de su propia casilla, pero también una parte muy considerable de, las, de, las, de los fines sociales, de la casilla de fines sociales. Eh, ¿cómo, va, ¿Cómo funciona este tema? Pues mira, pues por otra parte... Nos llevamos a sorpresa que durante el gobierno de, de Rajoy se inventó, como parece ser que no había bastante, se inventó otra casilla en el impuesto de sociedades. Es decir, de tal manera que las empresas también tienen en, la, en, el, en el impreso del impuesto de sociedades, cuando tienen que liquidar sus beneficios a final de año de cada ejercicio fiscal, tienen una casillita por si quieren dar o no el tema del 0,7% de los impuestos de a fines sociales. Es decir, que eso alimenta también al tema y, por lo tanto, el flujo que se, que se obtiene para las ONGs todavía es mayor. Bien es cierto que, en el caso del impuesto de sociedades, solamente está regulado que se dedica a ONGs de ámbito estatal. Justo las que están cogidas por las mayores, mayores ONGs, Caritas, Manos Unidas y otras similares. Por supuesto, entonces, eh, que no todos los contribuyentes mmm, trabajan en este funcionamiento. O sea, actualmente hay 23 millones de contribuyentes. Eh, el 33% marca solo la casilla de fines Sociales. El 11% marca solo la de Izquierda, Izquierda Católica. El 21% marca más casillas porque está, mmm, se puede hacer. Lo mismo que es perfectamente legal no marcar ninguna, que es la recomendación que hace Europa laica y el 35 no marca ninguna casilla. Con lo que resulta, simple matemática, es que el 54% de los contribuyentes marcan fines sociales y el 32%, más o menos, marca a la Iglesia Católica. Claro, la Iglesia Católica sale eh, con la bandera. Es que el 32% hemos subido no sé cuántos millones, tal. Sí, pero se olvida que el 32% marca la Iglesia Católica, el 68% de los contribuyentes no marcan la Iglesia Católica. Con lo cual, Europa Laica se pone muy contenta de que la ciudadanía meta en la lucha común lo que debe ser de la lucha común. Y después ya se repartirá de acuerdo como proceda, pero no de una forma directa. Por supuesto, que de esta cantidad ya hemos comentado que CARIZAS recibe una mínima cantidad CARIZAS, después la evaluaremos. Por supuesto que las diócesis y las ONG reciben donaciones privadas y reciben mm, recursos propios. Eh, eso, Europa Laica no tiene nada que decir. Nosotros tenemos que decir respecto a lo público, pero es que también desde las administraciones locales y autonómicas se le dan subvenciones a las diócesis y subvenciones a las ONGs. Con lo cual, tanto por IRPF como por otras partes se recibe dinero. Con lo cual, después cuando veamos las cantidades que Europa Ática tiene estimadas que se entrega a la Corporación Iglesia Católica, pues veremos que no nos tiene que extrañar que cómo es posible que si del IRPF se obtiene solamente una pequeña cantidad, ¿cómo es posible que después resulten las demás cantidades? Voy a hacer el intento de pasar de transparencia a ver si se ve. Ahora sí que se ve, se ha arreglado. Bueno, pues esta es la evolución que ha tenido la asignación tributaria a la Iglesia Católica desde, el año 2000, desde la campaña de la renta del año 2008, que es cuando arrancó por el 0,7. ¿Ves ahí ya la diferencia que hay cuando había en el 2007? de 174 a 242 millones que fue el salto por el 0,7 se ha mantenido igual y después pues, existe un disparo que bueno, se puede entender de muchas maneras se puede entender que eh, no por el número de contribuyentes que firman, ya veis que los contribuyentes que marcan la Iglesia Católica están, se, ha, se ha estabilizado ligeramente a la baja pero muy ligero, que no, no quiero hacer con esto categoría en alrededor del 32% sino que pues puede significar, y de hecho hay estudios más profundos, pero que no motivo de, de, de este curso, que son realmente las clases más poderosas económicamente, las que marcan más. No quiero hacer ningún análisis sociológico, político, eh, y ni mucho menos eh, y de, de, de, de, de, de, de, de las creencias religiosas, pero por ahí van los tiros. ¿no? Aquí hay grandes diferencias en España, desde Castilla-La Mancha, que es la, la que más. Eh, los contribuyentes en general marcan más en porcentaje, no en cantidad, y la que menos, pues Cataluña. Del 2008 a 2020, simple suma, 3.350 millones de euros que han salido del área público. Mucha cantidad, ¿verdad? Mucha cantidad. Demasiada cantidad. ¿En qué se emplea esta cantidad? Hemos dicho que se entra... A la Conferencia Episcopal, un departamento que se llama pues, el Fondo Comunitario diocesano, que pasa a las diócesis, ¿cómo funciona todo esto? Lo vamos a cifrar en la última memoria de actividades. ¿Se ve? ¿Se ve? Contestadme, por favor. ¿Sí que se ve? Sí, se ve, se ve. Gracias, gracias, que me dejáis sí, aquí sí, un poco en vacío. Sí. sí, perfectamente. Sí, sí. Bueno, pues... Eh, eh, habíamos hablado de las cantidades. Claro, eh, veis abajo del todo que estos datos provienen de la propia Iglesia Católica, la propia Conferencia Episcopal Española del año 2019. Del año 2019. Es decir, ya empezamos con unas contradicciones, yo diría que poco democráticas. En primer lugar, porque es la Iglesia Católica quien da cuenta de estos dineros pero, segundo, mirar con qué, con qué decalaje. Dos años de decalaje. Estamos en 2021 y los últimos años que tenemos son de 2019. Y después, aparte del 2019, la cantidad de, de 273,4 que aparece de la, del IRPF de la Iglesia Católica, esa, si había, recordamos la tabla anterior, la, la diapositiva anterior, en ningún caso aparece esa cantidad. ¿Por qué? Porque aquí ocurre porque pues, el, el gobierno, los gobiernos de turno, la legislación existente, eh, eh, el, no, se, no se espera a tener cuántos contribuyentes han marcado la casilla de, para pasárselo a la Iglesia Católica, sino que a cuenta, mensualmente, se están dando cantidades. Claro, se están dando cantidades que después hay que regularizar. Y claro, al regularizar, se regularizan al año siguiente. Con lo cual, la verdad es que a veces es difícil... Es difícil, a veces las regularizaciones, después existen dobles regularizaciones, porque como existe también el tema de, la, de las revisiones de, de las declaraciones de Hacienda, cuando Hacienda nos llama a cada uno de nosotros y hay que, que revisarla, hay, hay ajustes de tal manera que seguir el flujo económico de lo que se aporta a veces nos resulta complejo. Y más allá de complejo, un poco enfadante, por utilizar esta palabra. Porque es que tenía que ser el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de turno, el Estado en última instancia, quien proporciona estos datos. Y no la Conferencia Episcopal. ¿Por qué tiene que la Conferencia Episcopal decir, es que este año han marcado 301 millones? ¿Pero por qué? Si son dinero público. Otra distorsión. Bien, por lo tanto, estos 273,4 pues pertenecen a las cantidades que dispuso la conferencia episcopal en el año 2019, en el cual una parte es lo que se le pagó a cuenta del año 2021, oído, para a cuenta de 2020, 2020, más atrasos de los anteriores para liquidaciones, en fin, en todo caso. Ya se cuenta un poco el mare magnum que supone estas cuestiones de, de, de poder tener una transparencia del tema. Cuando hemos dicho que esto está sin transparencia, está clarísimo, y cuando hemos dicho que está sin fiscalización, también lo decimos con conocimiento de causa. Porque ha sido el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas que por primera vez en 42 años, por primera vez hace dos años, hizo, hizo una auditoría parcial parcial de, estos, de estas cifras. Claro, el informe que sacó, podéis imaginaros, fue un informe que con mi cortés, muy cortés, muy educado, eh, y repartiendo a ambas partes. A la administración, por no hacer cumplir, por no tener criterios de contabilidad, y a la Iglesia Católica, que tiene obligación de reportar por no reportar. Pero bueno, se quedó ahí, <ríe> y ahora, pues esperemos que el Tribunal de Cuentas, lo único que es tan eficiente y tiene que serlo, para llevar las cuentas públicas, las lleve también para este tema, que también creo que es de recibo llevarlo. Bien, 273,4. Llega la Conferencia Episcopal, y una parte, 54,5 millones, pues se va a pagar en, en dos grandes paquetes. Por una parte, digamos, aplicaciones especiales, que son 6,4 millones a cáritas, 6 millones a publicidad. Es decir, esa publicidad engañosa, engañosa, que nos ataca por todas partes, diciendo, eh, marcando la X, ayuda a la, ayudas a la labor asistencial de la Iglesia Católica. ¿Quién no ha oído eso? ¿Eso es una falsedad? Marcando la X, has marcado parte de los 233,4 y has marcado parte de los 6,4 millones que van a Cáritas. Hemos comentado que Cáritas, por supuesto, que tiene otras fuentes de financiación, llegando a un presupuesto de unos 300 y pico millones, que también tiene subvención pública, pero que, del, que marcando la casilla se ayuda a la labor asistencial, eso es una falsedad. Al que pasa que cae muy bien. Y que eso, esa publicidad... Se haga precisamente también con lo que se marca. Es en decir, fin, no con recursos propios. Es decir, se hace publicidad para que se marque, para que yo pueda hacer publicidad. Y parece esto un poco engañoso, ¿no? Parece un poco, poco limpio, por decirlo de alguna manera. Y paga 3,9 de IVA en el año 2019. 20,6 millones se van a las diócesis para pagar el salario de los sacerdotes y otros conceptos de mantenimiento de las diócesis de las parroquias, y, he oído, al, y he oído al parche. El acuerdo indicaba que el Estado actuará, se compromete al adecuado sostenimiento. ¿Cómo un adecuado sostenimiento puede mantener un superávit? Claro, a partir del momento que se sube del 0,5 al 0,7, evidentemente podían gastarse en otro tema, pero... Al superávit. ¿Y a qué se dedica este superávit? Es decir, que si este superávit no solamente cubrir los gastos al adecuado sostenimiento, sino superávit, pues a mantener otro foco de publicidad y de competencia desleal, 6,8 millones a 3DTV y 5,9 a un fondo de reserva que nadie se sabe por cuánto dinero va, aunque tenemos algunas estimaciones de por dónde esto es como se utiliza el dinero del IRPF, de acuerdo con los propios datos de la Iglesia Católica. Del 75 al 80% no va a la labor evangelizadora, no va a la labor pastoral, no va a la labor asistencial al simple mantenimiento de la estructura de funcionamiento interno de la Iglesia Católica. Salarios y seguridad social del clero. La labor asistencial cuyo buque insignias es caritas, ya lo veis, 6 millones, y que se viene manteniendo más o menos constante, 2-3%. La publicidad y el famoso superávit. Superávit que, por supuesto, fue denunciado, denunciado en el sentido de una denuncia judicial, sino criticado en ese informe del Tribunal de Cuentas, Precisamente por eso. ¿Qué es el adecuado sostenimiento cuando existe superávit? Bueno, pues llevamos ya más o menos, aunque aquí el superávit fue 5,9 o 12,7 a 13 TV, se disfraza del tema y a lo largo de todos estos años, pues el fondo de reserva y los superávit pues se van directamente habiendo salido del erario público. Bien, pues eh, estamos, eh, por tanto, eh, en un momento, yo diría que estupendo para poder entender mejor lo que es toda esta financiación en relación con el IRPF, pero el IRPF es eh, la punta del iceberg de todo lo que es la financiación. En la primera transparencia ya os comenté eh, que existen otros mecanismos y aparte la financiación indirecta que es todo el asunto de los, eh, las exenciones fiscales y nosotros pues lo que decimos es que existe mucha opacidad en lo que recibe, mucha opacidad en lo que gasta de lo que recibe del erario público, mucha me mercadotecnia, hay mucha publicidad, hay publicidad engañosa, es decir, yo os podría indicar, bueno, podría indicar, no, no es que me estoy inventando nada, sino que eh, con cualquiera que, por ejemplo, en las campañas, cuando llega la, la campaña de cuando deja cuando llega la campaña de, de la renta y estamos ya en puertas en abril pues eh, vamos a encontrar con publicidad encartada en los grandes medios de comunicación de papel eh, publicidad por radio y televisión eh, por todas partes en los autobuses eh, bueno y ahí, pues, ahí se, se, se hablan pues mira, os voy a leer unas cuantas perlas de estas que son de la publicidad engañosa la única verdad, ya lo he dicho, marcando la casilla ni pagas de más ni te devuelven de menos. Cierto, cierto. Eh, marcando a la Iglesia Católica y a fines sociales ayudas el doble. Cierto. ¿Por qué? Porque por fines sociales la Iglesia Católica también recibe una parte considerable. Que por cierto, que por cierto, eh, por cierto, es que la campaña que hacen las organizaciones del tercer sector que son las que se encargan mmm, de gestionar en cierta medida, en cierta medida, lo que se recibe por fines sociales, hacen campaña, las del sector, hacen campaña para que se firme la casilla de la Iglesia Católica. Pero ¿cómo es posible? Pero vamos, ¿qué tiene que ver? Si eso no es, de, no, no es de su negociado, no es de su negociado. Lo que pasa es que esto es una... Yo, yo, tú pides que piden para mí porque tú tienes beneficios y yo te hago el favor de pedir para ti. Es decir, aquí existe un cambalache, un cambalache mmm, con tintes claramente mejorables bajo el punto de vista democrático. Lo que la Iglesia Católica recibe por el IRF no sale de los presupuestos generales de Estado. Eso es publicidad. Falso. Falso de toda falsedad. No es que esté medio falso, no. Mentira. Y aparte, porque saben que es mentira. Marcando a la Iglesia Católica, ayudas a la labor asistencial que hace la Iglesia. Falso. Marcando lo que pone el IRPF, ayudas hasta 6 millones a, la, a caritas. En fin, mmm, otros temas que hay eh, que yo quisiera, ya, que ya afectan un poco hasta el punto de vista hasta, del concepto que se tiene de lo que es una, un funcionamiento de democracia. Hay, una, hay una, una publicidad que a mí personalmente me fastidia bastante, me preocupa. Marcar a la Iglesia Católica es una decisión con mis impuestos. ah claro, te encuentras, yo, es que yo con mis impuestos hago lo que quiero. Y por tanto los doy a quien quiera, pero vamos ¿a, ¿a qué jugamos? Es que no son tus impuestos, porque si fueran tus impuestos... Dejabas de pagarlos y no pasaría nada. Atrévete a dejar de pagar. Los impuestos son de todos y van a lucha común y por eso son impuestos. luego No, no existe esa libertad de qué yo hago con mis impuestos, porque tampoco se trata se trata de jugar a esto de vamos a hacer eh, los presupuestos participativos en el sentido de que vamos a poner 28.000 casillas en el IRPF y para que cada uno ponga lo que quiera, hombre. Yo soy partidario de los presupuestos participativos en una parte de los presupuestos, pero de una forma ordenada. Es que esto no tiene de participativo nada. Esto es decidir directamente dónde va un tema, sin otras opciones. En fin, hay cosas que son realmente eh, claramente mejorables. Entonces, si echamos un vistazo al resto de eh, ítems que habían en el en la pantalla que os he comentado antes, pues veremos mm, eh, veremos dónde estamos, y estamos en que... Ya sigue sin funcionar ahora, ahora sí. Veremos que estas son, digamos, los, mm, los ítems de la financiación pública a la Iglesia Católica, hay una parte que lo he comentado, había el IRPF, en la cual están las X que se marcan a la Iglesia Católica, las ONGs la Iglesia Católica que recibe, que es un porcentaje, tenemos estimado el 35% de las X que se marcan a fines sociales, más lo que se recibe por el tema del impuesto a sociedades. Otras aportaciones directas que recibe la Iglesia Católica, la enseñanza concertada, el pagar los profesores de religión, que es un tema, en fin, que esto ya formará parte de la siguiente sesión, como está también por los acuerdos con la Santa Sede, todo el tema, no la concertada, sino el tema de la religión dentro de la escuela, todas las subvenciones que recibe la obra social asistencial, la actividad hospitalaria, todo lo que es el mantenimiento del patrimonio artístico e inmobiliario, que mira por dónde después con las inmatriculaciones, in in ya no solamente el uso, sino también la titularidad de esos bienes se la ha arrogado la Iglesia Católica, la subvención a eventos religiosos de todo tipo. Que si el apóstol Santiago, que si la, el año de Santa Teresa, festejos, cofradías, todo eso sale del horario de público. A Europa Laica nadie le paga su funcionamiento. Trabajamos con las cuotas de nuestros socios y no aceptamos subvenciones privadas, pero al menos trabajamos con las cuotas de nuestros socios. ¿Por qué cada uno funciona y mucho más cuando es un tema de ese tipo? por no hablar de, de lo que es de Dios es de Dios y del César no es del César. Los funcionarios capellanes en el ejército, hospitales, cárceles, universidades, pagados y, y otras cosas que bueno que son, ya forman parte de los ancestros. La obra pía de los santos lugares. ¿Quién había hablado de esto? Pues esta obra estas obras pías de los santos lugares que están por el Mediterráneo del tiempo de las cruzadas, cuando había que ir a catequizar infieles y que todavía están ahí edificios y, y y departamentos que hay que subvencionar. Y después el paquete de la financiación indirecta con todo el tema del IBI, de las tasas municipales, que se sepa que la Iglesia Católica tiene eh, bonificación en algunos casos del 100%, en otros no tanto, de las tasas municipales, de los vanos, aparcamiento, de basuras, de utilización de suelo público para poner, tender, en fin, hay bonificaciones y después de toda la, la resta de impuestos. De tal manera que nosotros criticamos a los gobiernos y sobre todo a la administración del Estado como institución, de cómo es posible que esto no se sepa, y que Europa Laica es una organización con gente voluntaria, con escasos recursos, teniendo que escarrar por ahí, tener que saber más o menos de, de qué estamos hablando. Europa Laica tiene esas estimaciones y estaremos contentísimos de que nos puedan decir, mire usted, aquí se ha equivocado, porque entonces sería una forma de tener claridad, y tener, tener estimaciones de las cantidades de mayor, más de 11.600 millones de euros al año, sobre que estimamos el erario público entrega a la Corporación Católica por esos conceptos que están ahí indicados. Repito, la Iglesia de Europa Laica está e invita a la Administración, invita a la Iglesia, a la jerarquía católica, que pongan sus cifras encima de la mesa. A ver si resulta que a lo mejor nos pegamos la suerte, la suerte, digo la suerte, la sorpresa y pasamos de este tema. Pero claro, cuando aquí resulta que no existe una contabilidad consolidada ni por la administración ni por parte de la Iglesia Católica, porque esto no es un tema solamente del Estado, de la administración central. Repito que aquí entran todas las administraciones, los cabildos, los municipios, eh, eh, las autonomías. ¿Hay alguien que se haya... A menos de quien tiene que ser garante, que es el Estado, preocupado de sumar todas las partidas y decir, o esta partida no procede, o esta... y sumarlas, y a nivel de Estado se sepa este tema, y si bien eso no se sabe por quién lo da, quien lo recibe tiene que saberlo también, ¿no? Bueno, pues aquí sí estamos, por no hablar, con eh, una, una, un, un agujero negro, un agujero negro. Los beneficios fiscales al mecenado, las entradas a los monumentos, ni se declaran ni tributan de forma legal, con lo cual las entradas a la mezquita, a la catedral de Burgos, de Santiago, eso es dinero que entra en taquilla, no hay facturas, no hay IVA, no hay nada, porque no tributa y directamente pasa a la hucha. ¿A la mucha presión ¿Cuánto dinero? Ni idea. ¿Es dinero público? Bueno, habrá sin dinero público en, en la exención de impuestos, al menos. Cuando no, en las donaciones que se hacen que tienen exenciones fiscales. ¿Los bienes inmatriculados? ¿Qué, qué os voy a decir? Donaciones de suelo público. En fin, estamos en una situación en la cual la, en la defensa de lo público, que es una de las señas de identidad de la laicidad que defendemos en Europa Laica, pues está un poco eh, puesta en, en entredicho, puesta en entredicho, pero no por nosotros, sino por la realidad, ¿no? Y este tema de la, de la financiación, pues es lo que nos toca a los bolsillos, que los recortes ha habidos en educación y en sanidad en la anterior crisis, bueno, y permanentemente eh, a nivel del Estado y de las autonomías, pues bueno, pues eh, dicho como una, una astracanada, con un par de añitos que no se pagaran los 11.600, estaban cubiertos los recortes. No se trata de eso, he dicho que era una estraca nada, pero que quiero decirle que la ciudadanía es consciente de que esto afecta a nuestros bolsillos, afecta a lo público, afecta lo mismo, lo mismo que los recortes, lo mismo que la financiación al sector bancario, sabemos las cifras ahí por lo menos, falta un poquito más de de cabreo, por decirlo yo de alguna manera, de la ciudadanía para exigirlo. Pero claro, cuando no se sabe, incluso cuando está arropado por todo ese manto de silencio que hay eh, en relación con el tema de la financiación de la Iglesia Católica, pues, eh, pues a veces es difícil eh, si no se tiene información. Entonces Europa Laica pues, pretende eh, hacer pedagogía, denunciar este tema y lo dicho, sabemos dónde hay que poner el foco de la denuncia. Sabemos dónde hay que poner foco de la Es Quien hace las leyes, los reglamentos, las disposiciones, no es la Iglesia. La Iglesia puede tener otras cositas por ahí. Y las tiene. Pero este tema de la... De la de, bueno, las tiene, claro que las tiene. Empezando por lo que he comentado. Transparencia, cero. Pides datos, cero. Solamente lo mínimo exigible. ¿Cuánto saco por el IPF? Ya ahora dentro de nada... Tendremos una rueda de prensa en la conferencia episcopal diciendo que el año pasado sacamos tanto y dentro de dos años explicaremos en qué nos lo hemos gastado, que como hemos visto, existe ese decalaje. Bueno, pues en estas estamos y habría más que hablar de todo este tema, pero bueno, yo creo que con esto ha quedado bastante. Eh... No, me quedo tranquilo con lo que quería contaros y ahora os dejo a, a la audiencia las dudas que queráis tener opinar lo que la, moderador, la moderadora lleve a la reunión y estoy a vuestra disposición. Bueno, pues como decía, eh, bueno iba a decir Karina, no sé si quieres intervenir tú o... No, no, te dejo a ti que moderes las preguntas tal y como hablamos. Yo puedo estar atenta puedo estar atenta aquí al chat, ¿vale? Tú puedes estar atento a la pantalla, y yo estoy Perfecto. atenta al chat, por si en el chat sale alguna pregunta, bueno, pues la, la expongo. Genial, pues eh, eso sí, eso, si queréis preguntar algo o comentar algo, si, bueno, si queréis, sabéis levantar la manita y si no, pues bueno, me la hacéis así visualmente, eh, y os voy dando turno. Pues Pedro, si te parece que veo que tú lo has levantado, pues si quieres, intervento en primer lugar y María, eh, luego vas tú. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Eh, soy del condado de Jaén. Entonces quería hacer una observación. Aquí se ha hablado exclusivamente, Juanjo lo ha mencionado así, sobre la iglesia católica. Las demás iglesias no reciben ninguna ayuda ni subvención ni nada de nada de parte del Estado. eso es la primera. Y... Otra cuestión, ya luego cuando se haga el debate y si salen más cosas, ya iremos viendo eso. Eh, Se comentó en cierta ocasión en una, en una actividad de un ayuntamiento que hizo una actividad, valga la redundancia, y reca recaudó un dinero. Ese dinero no entraba dentro de las cuentas del ayuntamiento, pero se utilizó ese dinero para financiar actividades de la Iglesia Católica. Eso es denunciable, es legal. Y por otro lado, Juanjo, lo de he leído recientemente que el Vaticano quiere revisar el concordato de la de la Iglesia católica con el Estado español. ¿Tú puedes darme algún tipo de información sobre eso? Muchas gracias. Bueno, pues, eh, con mucho gusto, Pedro. Eh... Porque, bueno, son preguntas que interesa contestar. Primero, financiación de las confesiones minoritarias. Las confesiones minoritarias eh, que tienen reconocido unos acuerdos, que, bueno, no son acuerdos, son unas leyes que existen con el Estado. Le digo porque los acuerdos con la Iglesia Católica tienen rango de acuerdos internacionales, o así se consideran, mientras que las confesiones minoritarias son del año 1992 y son leyes qué hay? Bueno, pues de acuerdo con estas leyes y de acuerdo con la práctica habitual, las profesiones minoritarias no tienen financiación de, la, de ningún tipo. Diría un poquito más, más para ser un poco más finos. Se creó una, una, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, que era una fundación que se llama Fundación Pluralismo y Convivencia, que tiene como misión articular lo que es la gestión de la diversidad religiosa y el, concretamente con el tema de, esto de las confesiones minoritarias. bien De las múltiples confesiones minoritarias, porque está claro que la mayoría es la católica, de las múltiples confesiones minoritarias, solamente tres tienen reconocido eh, el estatus de confesión minoritaria con todas las de ley, que son los evangelistas, eh, los musulmanes y los judíos. Hay otras que tienen un reconocimiento de otro tipo, los, los budistas, los ortodoxos, los mormones y los testigos de Jehová. Y el resto no tiene reconocido nada. Bueno, y por supuesto, los agnósticos y los ateos es que ni figuran. Pero vamos, no quiero meter esa, esa puñita en el medio. Bien, solamente esas tres principales, musulmanes, evangelistas y judíos, están enmarcados en el tema de esa fundación y vienen a recibir, de hecho, creo que los últimos datos, creo que eran 400.000 euros al año. Llegó a haber, quiero recordar, Años anteriores, hasta dos millones de euros al año, entre las tres, y no fondo perdido, que después la gasta como se quiere, que es lo que hace la Iglesia Católica, sino para proyectos finalistas. Es decir, tenía que pre presentar proyectos finalistas para tal cosa o para tal cosa. En ningún caso, y estaba explícitamente prohibido por esa, incluso esa mínima cantidad, que fuera a pagar gastos de funcionamiento, como puede ser salarios y seguridad social. Por lo tanto, esa es la, la financiación, si se puede llamar financiación, el último dato creo que fueron 400.000 euros eh, para las tres, eh, eh, con lo cual se automantienen, se automantienen. ¿Lo que sí es legal o no legal que el ayuntamiento? Pues, pues supongo que es legal, claro que sí. El, el, el ayuntamiento, en lugar de darlo para la para feria del pueblo, pues lo da a la Iglesia Católica, pues supongo que habrá seguido todos los trámites eh, adecuados eh, de sacarlo si es algún concurso público eh, que ha sido con proceso pues público, si ha tenido un plazo de entrega, pues si ha sido una decisión de la corporación de asignación directa pues tiene esa capacidad legal, entiendo que tiene esa capacidad legal y en todo caso puede ser un, una afrenta a los vecinos que habiéndose conseguido ese dinero mm, de una manera, se utilice para lo que a lo mejor no estaba avisado pero en todo caso eso puede ser una afrenta, pero no ilegalidad, es un tema que, hay que habría que saber el tema. Y después la tercera pregunta que me haces es que me, quiero, quiero comentarlo porque precisamente ha salido hoy en los periódicos es el acuerdo el Vaticano se abre a revisar los acuerdos con la Santa Sede. Bueno, bien, vamos a ver. Esto no es ninguna novedad. No. Esto es ninguna, no es ninguna novedad. Vamos a ver. Eh, desde hace desde siempre, desde siempre existe una relación muy afectuosa entre todos los gobiernos de turno. Fijaros que existe incluso una sección dentro del Ministerio de Justicia sobre el tema de asuntos religiosos, es decir, existe una, un contacto muy, muy fluido entre lo que han sido los gobiernos de todos los colores eh, con, la, con la jerarquía católica, para negociar sus cosas, sus cositas, o sus apaños, o lo que sea. Y últimamente pues ha habido mmm, una, lo yo, que yo llamo, eh, una mesa camilla, que se creó una mesa camilla, eh, para jugar al, al intercambio de cromos con total, mmm, con poca transparencia. O sea, esa mesa camilla la llevó la anterior ministra Carmen Calvo y ahí pues se negoció claramente todo el tema de las inmatriculaciones. ¿A cambio de qué? Bueno, pues yo puedo explicitar algunas opiniones políticas, pero son opiniones personales. Eh, pues a cambio de a lo mejor no hacer mucho ruido con el tema de la sumación de Franco eh, o hacer el ruido mínimo en el expediente, no quiero meterme en eso porque son opiniones personales, pero sí que es cierto que de esas negociaciones que están permanentemente hablando salió claramente el tema del fraude, del fracaso, del mirar para otro lado del tema de las inmatriculaciones, dando por hecho la amnistía registral que se ha hecho con todas las inmatriculaciones de la Iglesia Católica y publicando solamente una parte de ellas, 35.000 bienes, que incluso están incompletos, pero y los, y los 100.000 bienes que tenemos estimados, que desde el año 1946 la Iglesia Católica legalmente se ha apropiado, pero ilegítimamente. Bueno, pues eso, no sé, pero sin embargo en esa mesa camilla se negociaron cosas. Bueno, pues ahora el señor Félix Bolaño, que es el que tiene la responsabilidad del contacto con la Iglesia Católica, está sentado, se fue Carmen Calvo y él ha cogido la silla y por lo tanto sigue negociando. ¿Qué es lo que se está negociando? Está cuasi anunciado. Una cosa que se está cuasi anunciada es que, hombre, el tema del IBI, que la Iglesia pague el IBI de los bienes de los cuales obtiene rendimiento mercantil, eso yo apuesto 10 a 1, que eso está en las negociaciones. ¿Por qué? Porque lo mismo que ocurrió con el IVA, que la Unión Europea estuvo a punto de darle una multa al gobierno, lo mío, va a pasar lo mismo con esto. Porque las, no se puede permitir, los mercados no lo pueden permitir, la competencia no puede permitir que un monasterio que se ha quedado sin monjes, que se reconvierte en un hotel, que ese hotel sale a la luz pública tiene negocio, no pague IBI cuando el hotel de al lado, que no es de la Iglesia Católica, está pagando el IBI. Eso es una competencia desleal. Eso se llama ayudas de Estado. Y las ayudas de Estado están prohibidas por la Unión Europea. Entonces yo creo que antes de que la Unión Europea ponga roja la cara al gobierno de la Iglesia Católica, situaciones de los bienes que tienen rendimiento mercantil van a pagar el IBI. Cuestión que ahora mismo no la paga Y otra cosa que creo que puede ocurrir, pero son opiniones personales, esta ya está mucho más personal. La otra yo creo que está cantada, es el tema de las inmatriculaciones. Yo creo que el, el clamor, la cutrez, y utilizo esta palabra, de esa solución, de solución entre comillas, de mirar para otro lado, dando por buena la registral y con el empuje de la ciudadanía, que está diciendo que, que en fin, que esto es, que, vamos, que es una salida, una salida mirando a otro lado, creo que puede haber alguna medida muy puntual que por supuesto la criticaremos, no por la medida, sino porque será solamente intentar lavar la cara. Pero presiento que puede irnos, con lo cual, que están abiertas las negociaciones, ya lo sé, hasta el propio 40 Congreso del PSOE, el 14 de octubre en Valencia, ya lo planteaba en sus reivindicaciones. Nada de derogación de los acuerdos, revisión de los acuerdos con consenso eclesial, por lo que está diciendo el Vaticano. Muchas gracias. Víctor, no se te oye. Bueno, si no está Víctor, cojo yo el testigo. Tiene la mano María y después Francisco y después yo. Es iba a decir, María. perdón, que tenía el micrófono me he dado cuenta. No te preocupes, Karina. Mira, yo voy a pasar porque justo iba a plantear las preguntas que ha hecho el compañero anterior y ya las ha contestado Juanjo. Así que de momento eh, paso. Gracias. Bueno, pues gracias a ti, María. Pues en ese caso, eh, Francisco, si quieres tú, adelante. Ahora. No, esto no es una pregunta, sino es una sugerencia. Eh, yo creo que deberíamos, Europa Laica eh, debería eh, hacer un esfuerzo particular para establecer públicamente el presupuesto de la Iglesia Católica en el sentido de para eso ¿eh? Eh, entre lo que sabemos y lo que y, lo que, y, y buscar otras ayudas que se podían eh, tener o sea ayudas académicas o sea supongo que hay departamentos en España de economía o de o de historia o de no sé qué no sé cuántos interesados en el tema este de aquí. Entonces, ya digo, ¿y, y, y valía la pena que inglés, eh, eh, a ver, de Europa Laica, eh, que valdría la pena que Europa Laica, primero, eh, vi, viéramos de disponer de alguna clase de fondos eh, para eh, dedicarlo a esto, es decir, para para dedicarlo a estudios eh, en profundidad del tema de la, este de, de, la de, de la de los dineros que se, de la iglesia católica y, y de y ver de, de qué manera conseguir la colaboración de otros, ya digo, de otros medios en particular académicos y en fin y cualquier otro medio que pudieran estar interesados en este tema. Vamos, eso, eso es importante porque eh, veo que, que estamos como el Tribunal de Cuentas eh, en un punto de, eh, de parálisis, eh, de, de establecer unas cifras eh, que, que, tengan, que tengan un apoyo documental claro, cosas de esas. Vamos a ver, Francisco, yo mm, mm, acepto tu... Tu, tu propuesta, porque es claramente, que duda cabe, bien intencionada, pero que aquí la reivindicación de Europa Laica es una reivindicación a las administraciones que cumplan con su obligación. Yo, puedo, yo no voy a hacerle el trabajo a las administraciones. Europa Laica no va a ir ayuntamiento al ayuntamiento, boletín oficial del Estado, boletín oficial del Estado... Boletín de la Comunidad Autónoma, boletín oficial del de municipal, a buscar ahí qué subvenciones, mira por aquí, a veces están con el nombre falso, a veces con el nombre bueno, a veces con un número. Europa Laica es una organización de acción política y social que hacemos estudios, sí, y aquí tienes resultado de un estudio y aparte publicado, lo hemos publicado con un folleto y está en la red y lo hemos puesto en la pantalla y estamos ansiosos ansiosos de que venga la administración y nos dé un tirón de orejas y nos diga que no es cierto que son 4.700 millones lo que se da al otro, que no es cierto que son 700 millones. Estamos ansiosos. Lo que no vamos a hacer es repetir y desorientar el tema. Lo que tenemos que hacer es movilizar a la ciudadanía, organizar a la ciudadanía alrededor de Europa Laica o donde quiera organizarse para exigir a las fuerzas políticas. Karina, creo que estaba, ¿no? Eh, bueno, me ha pedido la palabra una persona que se manifieste porque no apunte su nombre y ahora hay un montón de mensajes en el chat y no sé cómo... <risa> no eh, sé cómo bueno, bueno, ya, perdonad. Eh... ¿Qué, ¿Qué pasa? Me... Vale. sí Joana Palategui, estás compartiendo tu pantalla. Que no pueda. Ya está. Sí, sí, estoy compartiendo, sí. Ya está quitado. Bueno, vale. disculpad eh, todas las personas que estés aquí por los mm, inconvenientes. Eh, yo tenía apuntado después de Francisco a ti misma, Karina, y después a Marta. Vale, después a Marta y después apuntamos... A un compañero que, Dios mío... Bueno, decía de Barcelona o algo así, Barcelona provincia. Él me pidió la palabra por el chat, le expliqué cómo se hace. Bueno, para los que no sepan, aquí hay un botón que dice reacciones, ahí podéis encontrar la manita para levantar. Eh, yo lo que voy a hacer es trasladar una pregunta que creo que era de él. Y hablaba o preguntaba sobre la financiación de las iglesias en Europa y en concreto mencionaba... A Alemania, donde cada persona financia personalmente ¿no? su, su religión, los que tienen religión. Eh, eso es una cosa, Juanjo. Y lo segundo, si quieres comentar algo sobre el peligro de las plurireligiones o la pluriconfesionalidad, quiere decir que, o yo lo entiendo así, la Iglesia Católica defiende su privilegio económico dejando que el Estado apoye económicamente a las otras religiones. Entonces, si alguien critica a la Iglesia Católica porque se está llevando muchísimo dinero, ella puede decir, ah bueno, pero yo me llevo un poco, pero los musulmanes también que se lleven otro poco y los judíos otro poco. Y yo creo que nosotros los laicistas no debemos de pasar por ahí y nada más. Bueno, pues evidentemente de las dos preguntas que me transmites que te han llegado por el chat. Tienen contestación, vamos, oh, todo tiene contestación y aparte de Europa Laica lo tenemos bastante claro. ¿no? El tema de que tú acabas de apuntar, la multiconfesionalidad, pues evidentemente es un, es un reto, es un reto que tiene eh, tenemos los laicistas y tiene la administración. Lo que pasa es que claro, los puntos de vista son diferentes por parte de... Eh, bueno, aquí hay aquí, tres, tres, tres, tres, tres, tres actores que entran en, en, en, el, en, el, en, el, en el terreno de juego. Por parte de las confesiones minoritarias, estas que hemos comentado, no todas ellas tocan a la puerta, no todas ellas tocan a la puerta para equipararse en el terreno económico a la Iglesia Católica, no todas ellas, o lo tocan de diferente manera. Hay algunas que dicen, oye, que yo quiero tener tenerme en mi casilla en el, en el IRPF, hay otras que dicen, no, bueno, oye, que yo lo que quiero es que se me reconozca el tema de los profesores de religión, hay otras que hablan del tema de simbologías. Hay otros temas de, del, del tema de cómo se eh, trata el tema de la alimentación especial en las escuelas. Es decir, cada una tiene sus propias particularidades y tocan a la Administración para ir gestionando sus necesidades particulares. Las creencias son temas particulares perfectamente respetables en general, si no superan los derechos humanos, pero lo común es lo común. <coughs> pero el problema que las fuerzas políticas de turno pues están apostando por el tema de la multiconfesionalidad. Es decir, no se trata, bueno, por lo menos lo que decimos en Europa laica, es que los privilegios, y aquí hemos contado una parte de los privilegios, se combaten eliminándolos, pero no extendiéndolos para todos. A veces resulta que si todo el mundo tiene privilegios, no hay privilegios. Entre otras cosas, porque antes, como hemos comentado, aunque solamente fuera, aunque solamente fuera por esta categorización un poco demasiado simplista que antes he hecho. Está la Iglesia Católica en primer lugar, están las, las tres confesiones reconocidas en segundo, las otras confesiones que tienen eh, tal, tal, y el último, lo que a veces digo en plan así, y la morrayita, somos los, los, los no creyentes, aunque seamos democráticos. Es decir, uh -huh. así que, que esto no puede ser. Entonces, bajo ese punto de vista, tal. y claro. La otra, la otra persona que juega en el juego, la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, como tú me bien has apuntado, Karina, le viene de maravilla. No tiene no va a poner ningún inconveniente a que se jueguen 28.000 cruces ahí. ¿Por qué? Porque sabe que no va a recibir nunca en, en, el mismo apoyo que tiene la Iglesia Católica por la propia extracción social, pero es que le sirve de coartada sirve de coartada, y por tanto la lucha laicista, repito es los privilegios se combaten suprimiéndolos, no extendiéndolos, y estamos en contra de esa multiconfesionalidad así entendida. Religiones en Europa. Financiación de las religiones en Europa. Pues evidentemente, en todas partes coceradas, cómo no, cómo no. Hombre, hay una diferencia eh, que se nota entre lo que son las religiones del norte, de la, perdón, las religiones, sí, las religiones de los países del norte, de Europa, eh, las regiones de Sud Europa. En el de Europa, eh, pues, tu trayectoria cultural, pues eh, la Iglesia Católica está mucho más imbricada, es mucho menos democrática en este aspecto, las regiones protestantes, los evangelistas y protestantes en general tienen otra visión sobre este aspecto, antes comentaba que algunos tocan a la puerta por tener financiación, otros no, cada uno se mantiene, pero en general existen eh, financiación directa para subvenciones, lo que pasa es que son subvenciones para actividades, no tanto, no tanto para el salario del clero, que es lo que, claro, porque al fin y al cabo, tener actividades, pues yo casi diría que tiene el mismo derecho eh, una confesión religiosa que una asociación, eso sí, poniéndose en la fila de la ventanilla para obtener subvenciones para una determinada actividad, pero en la fila, no, no, no colándose. Pero aquí se está hablando del tema del clero y sobre el tema del, de los salarios del clero y para el culto, y para el culto, es decir, las, las, las, el, el funcionamiento propio. O el, o el intrínseco de su función, de su razón de ser, pues hay distintos modelos, desde países que dan cantidad fija con cargo al los presupuestos generales del Estado, por supuesto, todos saben del presupuesto general del Estado, Bélgica, eh, en Grecia, tal. Hay otros que, como, como España, tiene asignación tributaria, Italia también tiene asignación tributaria, Portugal también tiene asignación tributaria de, de, que se detrae, se detrae de, de los presupuestos del Estado, sale de la hucha común, pero sin entrar, ya lo he comentado. Y después existe un modelo, que es el modelo del impuesto religioso, que es el que se lleva en Alemania, y también, si no recuerdo mal, en Austria, que esto viene a decir lo siguiente, es decir, bueno, vamos a poner una casillita, venga, vamos a poner una casillita en, en, en el IRPF, pero cuando usted ponga la cucecita, si usted tiene que pagar 100, usted va a ingresar 105. Porque esos cinco es la cuota que su religión se la tengo que pasar. Porque, porque claro, en estos países se tiene que hacer eh, declaración de la religión que, que profesas. Precisamente para que cuando pongas la crucecita de tus impuestos de tus impuestos la crucecita es una cosa meramente administrativa, ¿no? De tus impuestos sepan cuánto tiene que pasar a esa, a, a esa confesión religiosa. Claro, esto, desde luego, es un sistema mucho más limpio que no el de traer de la lucha común. Tú pagas lo que te corresponde y después de tu extra de tu propio bolsillo, no de lo común, no de mis impuestos, sino de lo común, tú de tu propio bolsillo, de mi, mi bolsillo, ahí en mí sí que aplica, de mi bolsillo, pagas a, a tu región. Nos parece mucho mejor. Incluso, incluso en Alemania, si la cuota son 5 y tú has pagado 105, el Estado le pasa la confesión 104 porque se queda con un euro por gastos de gestión. Parece razonable, ya que me encargo de todo ese tema. Ah, bueno, pues lo contrario aquí. Y después hay otras. Otro, es decir, el modelo alemán sería el, el mejorado de aquí. Pero claro, nosotros apostamos mucho más por el modelo que está en Francia, en Holanda, en Holanda que es que no se financia ni con el impuesto religioso, es decir, no se financia. La cuestión de los salarios del credo y el culto. Y en cuanto a la financiación indirecta, en Europa, pues evidentemente, en general, pues hay beneficios y exenciones fiscales de distinto calibre. No lo conozco tanto como para identificar si son, como aquí en España, que son todas menos el IVA, pero sí que es cierto que existen exenciones fiscales. Y bueno, pues forma parte de, de, de, de, del tema de lo que significa pues, tener una cultura... Y, una, y unos, unos gobiernos con unos concordatos que van ahormando ese. Esta es la contestación al asunto. Gracias. Gracias a ti, Juanjo. Vale, pues la siguiente persona que tenía apuntada era Marta. Mi pregunta iba relacionada con eso que has dicho antes, Juanjo, del rendimiento mercantil. Y quería saber si se puede considerar rendimiento mercantil a las cantidades ingentes que ingresan las catedrales por las entradas a visitar estos lugares, porque son millones de euros y eso es un rendimiento mercantil realmente, ¿no? No sé qué consideración tiene. bueno ahora, Esa es la pregunta. Gracias, Marta. Eh, actualmente, en la consideración que tiene es entrada, y como la entrada ni declara, ni tributa, pues es dinero B directamente y legalmente a la hucha. Eh, yo creo que evidentemente cuando se habla de que tiene que pagar el IBI, cuando se haga la lista de los bienes, suponiendo que avance por el tema de los bienes, cuando llegue a la Catedral de Burgos, pues eh, desde Europa laica diremos que la Catedral de Burgos no es un sitio de culto. La Catedral de Burgos tiene el 25% de culto, y por lo tanto que pague, que exento el 25% del IBI, si es el caso, pero el 75% es actividad turística, y por lo tanto tendrá que pagarlo. Hay posibilidad de que eso se pueda hacer así, porque precisamente lo que destacó todo este tema fue un colegio aquí en Madrid de Getafe, que llegó a tener, ha llegado a tener una sentencia del Tribunal Europeo sobre el tema este de las ayudas de Estado, era un polideportivo que se estaba construyendo y que la iglesia decía que no tenía que pagar el impuesto de obras. Entonces, pues, porque este, ese polideportivo estaba en un colegio que la, tenía enseñanza concertada que está exenta, de enseñanza no concertada que no está exenta. Entonces, hubo que hacer ahí un reparto proporcional y la parte proporcional de lo que tenía que pagar el IBI tuvo que pagarlo. Con lo cual, yo creo que por ahí se podrá mm, meterla. Pero, claro, nuevamente es la, la voluntad política. Si en esa mesa camilla eh, se habla y dice, oye, eh, para esos casos no, para otros que este, este monasterio que se ha convertido en hotel y que todo es hotel, eso sí, pero este caso no, no me fastidia. Sí, es un problema de voluntad política, de hacer cumplir y de ser más democráticos al tema. Gracias, Juanjo. Eh, pues Miguel Ángel, si te parece, ahora puedes intervenir tú y Pepe, luego después de Miguel Ángel vas Oye, por la verdad que que Miguel Ángel, perdón. El famoso de la otra que qué Miguel, perdón, qué Miguel Ángel. Miguel Ángel, no eh, tiene, ay, Miguel. No, no, perdón, no. el mijo no, no tiene levantar la mano. Perdón. El que había levanta la mano me refería. ¿Sí? Ah, bueno, pues <risa> Perdón. Bueno, entonces que hable, hable el otro Miguel Ángel, por favor. Vale. Juanjo, yo tengo siempre una duda ahí y es que pienso que Europa laica no sé si podrá ella sola por sí misma eh, poder eh, regular esto de, del laicismo, ¿no? Entonces, como comentaba aquí en el escrito, es que, que si esto eh, tiene apoyo político de algún porque si esto supongo que tiene que ser en, en el Congreso donde, en el Congreso aquí en España y en el Congreso en la Comunidad Europea donde se apruebe y se regule todo esto. ¿O es posible hacerlo individualmente? Esa es, esa es mi duda. No, hombre, vamos a ver, existe la, la legislación estatal, eh, depende del Congreso de los Diputados, la legislación autonómica depende de las autonomías, la legislación local depende del local, cada uno tiene eso. ¿Dónde está el, el, el, el meollo de la cuestión? ¿El paquete gordo? Evidentemente está en lo estatal, que duda cabe. Pero, por ejemplo, todo el tema de la enseñanza concertada, esto es un tema autonómico. ¿Vale? Y, y determinadas cuestiones de las tasas municipales son municipales. Ahora, el paquete gordo evidentemente está a nivel del Estado. Claro, esto, esto aquí nosotros tenemos claro que lo que está ahormando todo este tema son los acuerdos con la Santa Sede. Pero, de, pero nosotros pedimos la denuncia y derogación de los acuerdos, es decir, aquí no, no se está pidiendo nada del otro mundo. Y cuando ya lo he comentado en muchas charlas, es decir, es que resulta que eh, si se derogan los acuerdos existe un vacío jurídico. Bueno, aquí no hay ningún vacío jurídico. Aquí la Constitución no obliga a este tema. La Constitución obliga, y quería mucho obligar, a establecer las correspondientes relaciones de co colaboración o, o, o cooperación con la Iglesia Católica. Muy bien, pues bueno, voy a cooperar. Pero Juanjo, me refiero a los partidos políticos. ¿Qué no, partidos, los partidos políticos? Los políticos son los que llevan en su programa, y ya te he comentado que eh, hasta ahora los partidos políticos, la parte progresista, por llamarlo de alguna manera, eso. llevaban la denuncia y derogación. Vale, vale, vale. Pero el partido mayoritario, en el último, su último congreso, ha puesto ya revisión con consenso eclesial, que eso ya es, eh, en fin, la, la, la vuelta de la tortilla. Ahora, también es cierto que antes, cuando ponía denuncia de derogación, se quedaba en el programa del partido político, pero nunca estaba en el programa de gobierno. Y en este programa de gobierno, de coalición, tampoco está absolutamente nada. así decir, que, que hay que entender que el tema de los acuerdos, eh, en fin, vamos, más que los acuerdos, el tema de la, de, la, de la Iglesia Católica forma parte del núcleo fundacional de la transición. Y entonces esto está muy armado ahí ese tema. Está muy armado, entonces nadie quiere meterle mano. Entonces, nosotros lo que decimos es que somos prudentes, eh, queremos ir las cosas de una forma razonable, pero avanzando en un sentido. Lo que pasa es que vemos que se avanza en sentido contrario. ¿Cómo se puede avanzar? Subir del 0,5 al 0,7. ¿Cómo se puede avanzar? Que se incumple el tema de la autofinanciación y no se denuncia. Bueno, por ejemplo, por ejemplo dos, dos ejemplos. ¿Cómo puede ser que si los bienes con rendimiento mercantil, que, que ahora, al cabo de 43 años, y resulta que es posible. Y digo que es posible. ¿Cómo se puede avanzar con el tema de las inmatriculaciones? Ese espolio del, del dominio público. Porque una cosa es el uso litúrgico que se le dé, que eso a lo mejor puede nadie cuestionarlo a priori. Pero la titularidad y la gestión, entonces, ¿cómo, cómo es posible? Entonces, la mesa camilla funciona muy bien. Y sabiendo también que, por otra parte, porque en el que no hay Europa Laica es consciente que la Iglesia Católica es un lobby de poder político e ideológico. Pero si hay que combatirlo, como a todos los lobbies, y ahí estamos el Europa Laica y la ciudadanía, que se sumen y que vayamos trabajando poco a poco. Esto no es un tema de hoy para mañana, pero también nos consta que el, la voluntad política de las fuerzas políticas que deberían estar este tema, está muy vamos, muy mejorable. ganas de mejorar. Gracias. Pues Pepe, eras el siguiente que estaba apuntado en la lista, si ¿Sí? quieres activar el micrófono e intervenir ahora. ¿Hablas a mí, a Miguel Me refería a Pepe Ramírez, eh, pero, eh, pero Miguel, tú también querías intervenir, que a ti no te tenía apuntado. Yo tenía una pregunta muy sencilla a Juanjo. Humanitariamente el Estado español está alimentando a la obra a pie de los santos lugares. ¿Se sabe perfectamente cómo se maneja ese dinero de, de 10 a 30 millones de, de euros? Vale. Okay, bueno, vamos a ver cómo se maneja, ¿no? Pero esto en el, en el Boletín Oficial del Estado sí. aparece, creo que es dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la partida en el cual se dedica al a, la, a, la, a las actividades de la obra pía de los Santos Lugares. Y ahí, pues, el, mm, yo no lo he visto escarbando más, pero me imagino que cuando ese presupuesto se desglosa, pues habrá parte de gastos de personal un castor de mantenimiento, ¿verdad? pues aquí tenemos para la iglesia de San Francisco Grande, que forma parte de la obra Pía, pero forma parte de, del centro, no sé cómo se llama ahora mismo, de Jerusalén, forma parte de otro centro que hay en, en Marruecos, ahora mismo no me acuerdo dónde está, es decir, forma parte de este paquete que había antaño y esos son los santos lugares. En Roma también hay eh, dependencias de la obra Pía, es, una, es una, <risa> un departamento, departamento de la Iglesia Católica, gestionado por la Iglesia Católica, pero en parte por el Estado pero subvencionado por el Estado. Y aparte, ¿qué funciona? hace? Ya. Sí, ¿qué voy a contar? Vale, vale. Venga, pues ahora sí, Pepe, si quieres eh, intervenir. Sí, este, lo que quería decir es que me parece muy bien esta y que cuanto antes estén las la grabaciones disponibles para mandárselo a la gente que no ha sí. podido asistir pues estupendo Y que por otra parte sería interesante que se subieran a, a laicismo.org las diapositivas que se están usando en, eh, en las charlas, porque resulta que cuando ya termine la pandemia espero que de nuevo demos alguna charla eh, a asociaciones de vecinos y similares y ya que están hechas pues sería bastante cómodo usarlas. Gracias. No hay problema, Pepe. Trabajamos, vale. transpar trabajamos transparentemente, no hay problema. El trabajo de uno sirve para los demás. Gracias. Vale, pues tengo apuntados a Daniel y a Teresa. Y si os parece, porque de momento no hay más manos levantadas, con esto eh, ya no cojo más turnos de palabra porque son las ocho y media. Bueno, sí, son las ocho y media y como hemos hecho más o menos hasta ahora, vamos a terminar pues estas dos intervenciones y finalizamos. Así que, Daniel, adelante. Sí, bueno, uh, um, ¿se me oye? Sí. Vale, vamos a ver sobre el tema de religiones minoritarias y, y demás, porque también hay otras no reconocidas o que son de, de coña, como es a Adol, o el Unicornio tra, Transparente y no sé qué. Entonces, mmm, claro, las la religiones minoritarias o religiones a, a secas compiten en desigualdad con la religión de, del franquismo, vamos, la religión católica. Vamos a ver, yo vivo en un pueblo que somos 17.000 habitantes, eh, la religión mayoritaria es la católica, tienen la iglesia aquí de toda la vida, pero tienen, un, yo veo que tienen un núcleo duro de unas 300 personas más o menos, hay que cuando se reúnen en Navidad con la misa del gallo y todo este rollazo, pero claro, eh, aquí yo lo que he visto en el tiempo que vivo en el pueblo, que llevo poquito, es que claro, la oposición se quejaba de eso, de que hubo un alcalde que se gastó el dinero en financiarles una cruz para la Semana Santa, ¿no? Que varía 100.000 pesetas, bueno, hablamos de pesetas, ¿eh? Y claro, cuando ellos fueron esta señora tomó la alcaldía por iniciativa pues no hizo nada se iba a la religión con todos los demás fuerzas políticas al mismo paso eh, y bueno, entonces ¿qué pasa? que aquí mucho decir de, de, de las izquierdas y el laicismo y todo eso, pero es que la gente que tendría que dar eh, el doble de pecho y luchar por la laicidad del Estado pues no, cuando llega el momento pues no lo hacen y dicen que, bueno, es que forma parte de la tradición del pueblo, que también hay gente de ellos que les votan a ellos, pero ¿cómo coño sabe a quién vota la gente? si la gente vota por colorines y luego cuando ves la realidad, dice, bueno, aquí no, no sé sea, no he visto mucho, mucho cambio. Y bueno, el cambio que ha habido es que ahora hay más inmigrantes y hay una asociación musulmana que está su mezquita. Y luego están los, ¿cómo se llama esto? los protestantes, uh, y que tienen dos, uh, dos chiringuitos, o sea, que serían como dos, dos locales que los tienen como iglesias, ¿no? Y bueno, y los, aquí no, en este pueblo no están los... Uh, Dejo bastante en el pueblo de al lado, en Milanova, ¿no? Pero vamos, que, que ves aquí que hay una especie, una especie de, de sectores que se basan en, en el poder que puedan ejercer para, para ir tirando. Que, claro, aquí por mucho que, de, que tengamos la verdad sobre la lesidad del Estado, eh, ves que no, la realidad o la verdad choca mucho con, con, el, con el lobby de poder que desatan a esas personas. Así de, claro, o sea, yo conocí gente, eh, otra parte de España, de, de, de religión hindú, que, bueno, que tiene un... Que sus ritos funerarios o visitar a los enfermos de su religión no los pueden hacer porque no, no están recogidos en el Estado. O sea, yo pienso que a veces no, se nos va un poco el santo al cielo <ríe> en decir que la, todas las religiones tienen que ser iguales, pero yo pienso que no, que las religiones de cada uno se tiene que financiar la suya y punto y ya está y que el espacio público es espacio público no no puede ser eso que yo quiera cruzar por ejemplo la rambla y estén en semana santa y estén con la velita y todo el rollo y casi me pega, quedan que han pegado porque no puedo pasar y cómo que no puedo pasar ¿qué vamos a legalizar todas las religiones bueno, no sé ver, Daniel vamos a hacer dos cosas yo veo. vamos a ver. de lo que has comentado si genéricamente, en plan cariñoso te diría que tienes un unos, no sé cuántos créditos ya para el máster de laicista, con lo cual está, está muy bien porque ha planteado claramente el asunto de lo que es la defensa de lo público en lugar de lo privado. Eh, otro tema que planteas, ¿cómo es posible que los, las personas cuando están en la oposición o digan una cosa y después cuando están ahí, pues, bueno, o sea, pues esas son las contradicciones que la ciudadanía tiene que poner en su nivel de prioridad y castigar o no castigar políticamente a esas contradicciones? Eh, y, y otras veces pues es, es cierto que también depende de, de la correlación de fuerzas que exista, que no sea sé en tu ciudad, eh, si es positiva o no es positiva, porque a veces no se puede hacer por la correlación de fuerzas. Y, y después hay, has comentado un tema que no me quiero, vamos, no quiero olvidarlo porque has comentado el tema de las procesiones. La Europa Leica no tiene absolutamente nada que hablar en contra de las procesiones, en contra el sentido siguiente, es decir, eh, si nosotros partimos y partimos de que es una organización privada y por lo tanto no tiene que tener ninguna supremacía ni los privilegios estos que estamos comentando no tenemos ningún problema que tenga de una forma ordenada o su capacidad de, de procesar puntuales en casos públicos porque para eso tiene sus locales y bastante amplios pero que quiero decirte que, que tampoco nosotros queremos establecer una cruzada en el tema en el tema económico en el tema económico repito que nosotros nuestro foco lo ponemos en el gobierno, que es el que tiene que ser garante de los cargos públicos, de los, de los, del erario público. Todo el tema de la simbología, de, de todo este tema, formará parte de una sesión o no, de, de, un, de otro curso, porque tiene muchos matices que, haga, que, hay, que hay que aclarar y, y combatir, porque por ahí también se nos va la laicidad, lo que pasa es que en este caso hemos querido meter el tema de la financiación, porque fíjate, si tuviéramos que hablar de todo el tema que ocurre también con el tema de la simbología, las tradiciones, los ritos, ¿Qué te voy a contar? Es decir, se está vulnerando la laicidad, pero vamos, de una forma ya, incluso, incluso, como yo a veces digo, con insultos a la inteligencia. Con insultos a la inteligencia. Pero bueno, hablaremos en otra sesión de esto. De acuerdo, pues Teresa quedas tú y con contigo terminamos. Okay. Bien, efectivamente, eh, los acuerdos que tiene España con el Vaticano, que es otro Estado. Hace, imposibilitan, efectivamente, que al no ser una mayoría parlamentaria se puedan deshacer esos acuerdos, aunque te lo pongan en fin y aunque hagan ciertas promesas, sobre todo el, el PSOE, es el que suele hacer porque los demás partidos de derechas no lo hacen, pues son palabras simplemente, eso que lo sabemos que son unos mentirosos patológicos. Eh, y como efectivamente lo de las inmatriculaciones, que es lo que es ya un, un desmadre total, eh, eso facilitó por una ley que se, se hizo cuando empezó a gobernar con, con mayoría. Y es una ley, efectivamente, yo no sé, sinceramente, si ves mmm, alguna, Juanjo, ves algún reducto, alguna, eh, alguna falla por donde se pueda, mmm, dado que es una ley, efectivamente, es, o sea, las manipulaciones se hacen a través de una ley, si hay algún reducto por el que... Mmm, Europa laica, pudiéramos dirigirnos a Bruselas, a la comunidad europea, para que esto se aclarase algo, sobre todo algo, porque es que esto es sangrante, todo lo que ocurre. ¿Tienes algún reducto? Bueno, los reductos no están nada sencillos. Eh, hay casos en los cuales eh, la titularidad mm, es claramente cuestionable. Por supuesto, en los casos en los cuales... Me refiero a los casos en los cuales se ha utilizado el artículo 206 de la anterior ley hipotecaria por la cual el cual el obispo de turno iba al registro de la propiedad y decía esté bien, ponlo mi nombre porque es mío. En algunos casos se puede hacer. Había una vía abierta para poder articular este tema, es cuando el, ministro, el anterior ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe, presentó en el Parlamento una un anteproyecto para modificar la Ley del Patrimonio Histórico Español. Cuando eso se, se presentó, ahí se nos abrió la puerta a la coordinadora, recuperando que Europa Laica, que forma parte de esta coordinadora sobre el tema de las inmatriculaciones, y presentamos enmiendas en el periodo de eh, audiencia pública y también a través de los grupos parlamentarios que quisieron recibirlas. Unas enmiendas que venían a, a acotar, a solucionar, a acotar el tema de las inmatriculaciones. Sobre todo en aquello, en los bienes culturales de raíz religiosa, que esos necesariamente tienen que ser de dominio público, estar afectados al Estado, aunque el uso pueda ser litúrgico. Entre otras cosas, porque esos bienes que son seculares, los ha hecho el pueblo y tienen que ser del pueblo. ¿Qué haces? Porque el uso, el uso no Uy. genera titularidad. y entonces había, había esa posibilidad a través de esa ley. Esa ley, nada más entrar el, el nuevo ministro en Z la retiró. La última noticia que tengo, que fue de, del fin de semana pasado, es que en el programa de gobierno legislativo de gobierno para el año 2022 está puesto de que se va a retomar el tema de la ley del patrimonio histórico español. Presiento que cuando se retiró, fue, lo presento, no. Cuando se retiró fue por presiones de las comunidades autónomas y también de la Iglesia Católica, porque en esa ley se metía mano de una manera que no era la que nosotros quisiéramos, pero se metía mano a los bienes de interés cultural. Si se retiró fue por esa razón, con lo cual presiento que aunque esté en el programa de gobierno para el año 2022, no sé si vendrá con la misma posibilidad de que metamos mano allí o no. Pero claro, meterle mano por una enmienda no asegura nada. Y el tema de Europa, pues el tema de Europa, el problema de Europa es que para llegar a Europa tienes que llegar por vía judicial. Y por vía judicial solamente se ha conseguido, si no me falla la memoria, en dos casos aquí en España, que los jueces de primera instancia, en lugar de decir, no, no, está todo bien, que es lo que la mayoría hace con todo, hubo un par de jueces que dijeron, oye, esto, esto a mí me suena un poco rarito. Y subieron el tema a Europa. Y Europa, en esos casos concretos, dio la razón, no le quitó la razón, dio la razón a quien estaba reclamando. La famosa ermita de Palencia, en la cual, eh, en fin, es una historia larga de contar que la salimos de aquí. Es difícil el tema. Hay que complicar. Es un tema de voluntad política, voluntad por ambas partes. Las comunidades cristianas de base con las cuales trabajamos eh, están también moviendo ficha. Eh, no es fácil, no es fácil. Se hizo con una ley que si era inconstitucional había que haber metido un recurso de anticonstitucionalidad, pero todo el mundo, los que llevamos más años recordaréis aquel día famoso, que estábamos en las puertas del Congreso de los Diputados, con una pancarta que decía, se buscan 50 diputados, en... no sé qué ponía más, se buscan 50 diputados, algo ponía más. ¿Por qué? ¿Tibes? 50 libres. diputados libres. Muy bien, María, por libre, el si, libre, si. Y allí no bajó ni el tato más que dos o tres diputados de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida. Pero claro, la, el número de diputados que tenían no era suficiente para los 50. ¿Qué se necesitaba? Pues mayoritariamente del Partido Socialista, que es que. Y ahí no apareció nadie. Y entonces se perdió la oportunidad de poner un recurso inconstitucional que se hubiera ganado, se hubiera ganado, porque precisamente precisamente, para evitar que se pusiera Gallardón anuló la ley lo cual, pues bueno no está nada fácil, Teresa pero bueno, eh, a nivel local a niveles puntuales o a nivel que se vea, estamos en ello Bueno, pues muchas gracias Juanjo eh, justo ahora Karina se nos acaba de marchar pero, bueno, sin ello comentando que Muchas gracias a todas las personas que, oye, que os habéis conectado esta tarde y que habéis estado aquí asistiendo a la formación. Eh, y nada, por mi parte, recordaos que la semana que viene volvemos a tener otra sesión, la tercera del curso de laicismo, eh, que os animo a conectaros también, pero que no tengamos eh, bueno, un, un, ningún inconveniente la semana que viene. Y nada, también darle las gracias a Juanjo por... Oye, por habernos ofrecido esta sesión y, bueno, pues por mi parte, hasta aquí. Muchas bien. gracias y lo dicho. Muchas gracias. Para... Salud, y República. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Estupendo. Al próximo lunes. José Luis. Luis Iglesias. Salud, República. Hasta luego. Luis Iglesias, un saludo, compañero. Qué calladito estás con, lo que, con todo lo que sabes <risa> y con todo lo que tendrías que decir. <coughs> Bueno, no dices nada. Adiós, compañero. Hasta luego, adiós. Adiós, un saludo adiós, a todos. Adiós a todos. Adiós. Adiós. adiós. adiós. El próximo día. Al próximo día. Hasta el lunes. Yo me quedo hasta el final, a ver quién se queda. que se ayuda conmigo para cerrar la puerta <risa> claro como no vamos de copas es más fácil quedarse <risa> José Luis, que no te oigo José Luis, no te oigo si quieres te hablo de inmatriculaciones de esta mañana no, no, no, no, no, no me des tormentos Miguel Ángel, no, no me des tormentos hola Miguel <risa> bueno, hola, José. voy a finalizar aquí la grabación y luego ya si queréis nos podemos quedar un poquillo a planta vale, vale. Vale. <laughs>